Y vinimos a una estación de servicio, a la misma que vinimos la otra vez en Guaymallén, al lado acá del Mercado Cooperativo, sobre la Ruta 7 para hablar con algunos camioneros paraguayos. Porque lo que podemos contar es que por ahora, por supuesto esto no se está implementando todavía en Mendoza y hemos hecho algunas consultas sobre la posibilidad de la implementación. Está un poco complicado, se habla desde Amena que van a implementar una tarjeta virtual. Lo cierto es que esto va a llevar tiempo, pero vamos a consultar a algunos camioneros, de hecho en este caso son paraguayos, están esperando acá. ...aguardando porque los que se les quiere vender, según comunicó IPF, es un gasoil, el premium, en Finia, a 240 pesos. ¿Qué les parece esto a ustedes? Muy buenos días y la verdad es que no nos conviene mucho a nosotros comprar ese precio. Uno por el tema que dijo que íbamos a comprar por tarjeta, eso no sabemos cuándo demora, si es por vía banco. Está difícil la situación en eso tendrían que dar una tarjeta. Sí, una tarjeta. Una tarjeta virtual, pero demoraría tiempo. Sí, demoraría tiempo y así viniendo cada 15 días ponerle, va a tardar. En el caso de ustedes, ¿para dónde van? Y en este caso nosotros estamos para retorno a Paraguay. Para Paraguay. Sí. Pero el recorrido que tienen que hacer, este recorrido u otros, por ejemplo, ¿para cuánto les alcanza un tanque? La pregunta es si podrían, por ejemplo, pasar eh, por Argentina, pero no cargar acá y cargar en otros lugares. Y la verdad, nosotros cargamos en Paraguay para venir a Chile, pero uno no nos abastece para cruzar Argentina. sí? sí, o sí ¿No hay posibilidad de Argentina. no? Sí o sí, tenemos que para entrar a Chile, pues para salir y volver a cargar. ¿Ustedes saben qué dicen los empresarios? Y la verdad, que están estamos hablando, yo, pero está hablando conmigo, Estaba pensando cerrar nomás su camión en Paraguay. Porque no no conviene que no pase en, por Argentina. sí que no pase la Argentina o hacer viajar a otro lado. ¿Cuáles son los viajes habituales que vos haces y qué trasladas? Y más vengo a Chile, ¿A Chile? A Paraguay, Argentina, Chile. ¿Y qué trasladas? Eh, mercadería pues, era, arroz, arroz, todas esas cosas, bovina. ¿Qué fue que decía? Cambiar de destino, qué destino uh, por ejemplo? Y estaríamos pensando uh, ir a, a Bolivia, al Brasil. Claro, cambiar totalmente sí. destino por esta medida. Sí sí le conviene y si no guardar únicamente el camión. Guardar bajo un techo y esperar que se mejore la situación. Bueno, permiso. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Vos también de Paraguay? Sí, Paraguayo. Bueno, contame, ¿cuál es el tránsito que haces? ¿Qué circulación? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Y qué pensás de esta medida? Que les cobren eh, 240 pesos. Y está mal esa, esa parte de cobrar muy caro. Y yo de Paraguay a Chile me voy. Paraguay, Argentina, Chile hago mi recorrido. Siempre. Recién escuchamos ahí a tu compañero, en tu caso vos qué pensás de esto, les conviene seguir pasando por acá, incrementan los costos, eh, ya sean en el transporte, qué hablan tus empresarios, qué hablan los...? Y la verdad que no sabría decirte porque la mejor tirada sería que guardar el camión, dejar en Paraguay y es demasiado. Muy caro ya es. ¿Cuánto están pagando ustedes el litro de gasoil en lo habitual? Y 150 el peso. 240 porque les piden que consuman este Sí, así mismo muy caro ya sería. ¿Y ¿Qué crees que va a pasar con esta medida? ¿Han hablado con otros camioneros? Y... no sé la verdad cómo decirte. Bueno, muchas gracias. Bueno, queríamos ver la opinión que se les complica a ellos también porque se aumentan los costos. Eh, pero les voy a dar algunos datos que recién hablamos con gente de APROTAM para que, para que tengan en cuenta algunos datos que son importantes. Por ejemplo, en el mes de marzo pasaron por Mendoza, con destino a Chile, 22.326 camiones. De ese total, 11.277 fueron argentinos, el resto extranjeros. ¿Por qué nos dan este número? Nos averiguaban este número de aprotar, nos decía Mesina, porque hay que tener en cuenta que más o menos el 50% del transporte de carga que pasa por Mendoza o que va a Chile, por ejemplo, es de extranjero. Y de ese número, o sea, la mitad, el 50% del transporte que pasa por Mendoza que muchos de ellos cargan acá en la provincia de Mendoza. Y, por ejemplo, de ese número, 6.000 son brasileros. Así que es como para tener un dato en cuenta que el transporte de carga que pasa por Mendoza es extranjero, es importante. El 50%, digamos, de, del que transita la provincia que podría ocupar eh, gasoil de las estaciones de servicio. Eh, bueno, ese es el dato que nosotros teníamos. Así que lo que les puedo decir es que estamos acá frente a DAPSA, la otra vez estábamos, había una cola muy grande de camiones, ahora hay camiones en espera, pero en realidad hay gasoil, no hay ningún problema, ustedes ven cómo están cargando las estaciones de servicio, no hemos visto largas colas como otros días, así que bueno, la situación hoy parecería que está un poco más normal que otros días. Vos sabés Marcela que otro de los datos que nos pasan también desde APROTAM es que más o menos son 250.000 litros por día, y 6 millones y medio de litros al mes, los que están cargando los transportistas foráneos. Y ahí es donde estaría puesto entonces el foco, en ver si se puede bajar, digamos, eh, ese, ese consumo para que quede para los locales. Claro. Claro, claro. Y hemos hablado con varios eh, camioneros, lo que pasa es que por ahí no todos quieren salir, pero por ejemplo ya estuvimos hace un ratito hablando con otros paraguayos. ¿Qué nos dicen ellos? Que, por ejemplo, ellos sí tienen tanques muy grandes en el camión, que ellos pueden, por ejemplo, cargar en su país de origen y podrían ir y volver, porque los tanques con los que cuentan son muy grandes. Pero ojo, porque no todos los camiones tienen esos tanques y, y la mayoría tienen que cargar antes de llegar a destino o para volver en algún momento. O sea que sí o sí tienen que cargar en Argentina. No. Hay que ver puntualmente la situación de cada transporte, de cada camión, si lo puede hacer. Y nos decían, por ejemplo, esos otros ese gru otro grupo paraguayo, que a ese precio no les conviene cargar, por ejemplo, en Argentina. Así que lleg llegarían de Paraguay con lo que puedan llegar, con el gasoil que venga allá de Paraguay, les conviene cargar en Chile, les sale mucho más barato que en realidad cargar Argent en Argentina al precio que les quieren vender, que es el de 240 pesos ahora. Habrá que ver cómo sigue esto en las próximas horas, en los próximos días, el reclamo de las distintas asociaciones de camiones ...de los países vecinos, Paraguay, Brasil y Chile. Así que bueno, gracias Marcela por tu trabajo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.